una puerta de seguridad con las advertencias de prohibido el paso en varios idiomas. A partir de allí ya no se podía acceder. Sigue diciendo, cuando lleguemos a la zona restringida verán cables de colores brillantes acordonando la mayor parte de la tierra alrededor de los edificios. No, repito, no pasen por encima de esas líneas o serán inmediatamente arrestados y llevados a la cárcel. No estaba sonriendo y cuando llegamos a los observatorios vimos las líneas de seguridad y vehículos de vigilancia tal como lo había descrito. O sea que era cosa seria. Y ahora vais a ver cómo el artículo va siguiendo, buscando a Lucifer desde lo alto de la montaña sagrada. Esto fue confirmado más tarde por el padre jesuita de guardia ese día, a quien capturamos en la película, o sea que esto se filmó que nos dijo que entre las investigaciones más importantes teniendo lugar con astrónomos del sitio del Vaticano es la búsqueda de la identificación de ciertos planetas extrasolares y la inteligencia extraterrestre avanzada. A continuación procedió, al igual que nuestro guía, a mostrarnos todo el observatorio, desde los cuartos personales de los astrónomos eclesiásticos, donde comían, dormían, relajaban, estudiaban a las salas de control, pantallas de ordenador y sistemas, e incluso el propio telescopio. A pesar de que se nos dio completa oportunidad sin restricciones a cuestionar cómo se utilizan los dispositivos y qué distintivos definen a cada uno de los telescopios en el Monte Graham por aparte, no había esperado esa facilidad con la que los astrónomos y técnicos también hablarían de los ovnis. Se pone interesante el asunto, ¿eh? Esto fue especialmente cierto cuando caminamos por el camino de grava de Vat hacia el gran telescopio binocular, el GTB, donde pasamos la mayor parte del día con un ingeniero de sistemas que no solo nos llevó a los siete niveles de esa poderosa máquina, señalando el dispositivo Lucifer y explicándonos para qué se utiliza, al que él cariñosamente se refirió como Lucy varias veces y en otros lugares como Lucifer. Así como todos los demás aspectos del telescopio, nosotros tratamos de envolver nuestras mentes en todo. Pero que también nos sorprendió al sentarnos en la sala de control, escuchándolo a él y a los astrónomos, hablando tan a la ligera de la redundancia con la que los ovnis son capturados en las pantallas como dardos a través de los cielos. Para ellos era algo ya pff, tan cotidiano, ¿eh? tan habitual. Nuestro amistoso ingeniero no parpadeó, ni tampoco ninguno de los otros científicos en la habitación, y nos quedamos impactados por esto. ¿Cuán ordinario parecía ser esto? Aquí tenéis los autores Tom Horn y Pundam Chris delante de VAT. Delante o de pie en la plataforma debajo del VAT. Aquí caminando desde VAT hacia el gran telescopio binocular. Aquí tenéis el ingeniero de sistemas del GTB en la sala de control con Tom, Chris y un astrónomo, fuera de cuadro a la derecha describiendo la frecuencia con la cual son capturados ovnis durante las observaciones. Habíamos llegado con cuestiones más profundas relativas a los astrónomos de alto nivel del Vaticano y lo que habían estado filtrando y discutiendo con los medios de comunicación en los últimos años. Comentarios cautivantes de los padres jesuitas como Guy Magno un astrónomo líder que a menudo se convierte en imagen en los medios de comunicación como portavoz del Vaticano, quien ha trabajado en la NASA y es profesor en la Universidad de Harvard y el MIT, y que en la actualidad divide su tiempo entre el Observatorio del Vaticano y el Laboratorio Especula Vaticana, con sede en la residencia de verano del Papa en Castel Gandolfo, Italia, y el Monte Graham, en Arizona. En los últimos años ha centrado gran parte de su tiempo y esfuerzo, en un intento de reconciliar ciencia y religión en los foros públicos, específicamente en lo que se refiere al tema de la vida extraterrestre y su posible impacto en el futuro de la fe, que decidimos ponernos en contacto con él. Accedió a ser entrevistado desde Roma y en los numerosos intercambios que siguieron nos contó algunas cosas que parecían fuera del alcance. Él incluso nos envió una copia de un documento privado en PDF una literal mina de oro de lo que él y el Vaticano están considerando en relación con las ramificaciones de la astrobiología y específicamente el descubrimiento de extraterrestres avanzados, en el que admite que las sociedades contemporáneas, muy pronto, miremos a los extraterrestres a ser los salvadores de la humanidad. Estas son frases de este señor Jesuita. ¿eh? Mirad cómo han ido trabajando con tiempo poco a poco, dando cada vez más indicios hacia los medios de comunicación y con reuniones establecidas, de que podría haber vida extraterrestre y que tarde o temprano pueden llegar a ser los salvadores de la humanidad. Ahora ya empezáis a entender qué es lo que están haciendo allí. En esta segunda parte nos dice Nefilim como salvadores espaciales para la salvación del hombre. Sabéis qué son los Nefilim, ¿no? Estuvimos hablando en el tema de los antediluvianos, lo que muchas personas creen que eran demonios que se juntaron con las hijas de los hombres y a partir de allí tuvieron acto sexual y nacen gigantes. Nosotros ya demostramos que los gigantes, el, el mismo texto bíblico nos dice que ya estaban antes de todo esto. Y que verdaderamente estos demonios no procreaban con las mujeres humanas, sino que eran los hijos de Dios, que eran los de la línea de Sem, que seguían adorando al auténtico Dios, y los hijos de los hombres, que eran los considerados los paganos, los que se habían apartado de Dios. Por tanto, toda esa interpretación es una auténtica bobada. Pero, que ya sabéis, que tanto masonería como religiones de distintos ámbitos y nuevas eras y demás, han tomado como algo, una referencia cierta, cuando no es así. Pero, sabiendo de todo este concepto, vamos a entrar en lo que aquí nos pone. En nuestra última entrada, el astrónomo superior del Vaticano, Guy Consolmagno, indicó cómo las sociedades contemporáneas pronto pudieran ver a los extraterrestres como siendo los salvadores de la humanidad. Para ilustrar la solidez teológica de esta posibilidad, Consolmagno sostiene que los seres humanos no son sólo los únicos seres inteligentes que Dios creó en el universo, y dice, estas formas de vida no humanas son descritas en la Biblia. Comienza señalando a los ángeles y luego nos sorprende haciendo referencia a los Nifilim. Otros seres celestiales surgen varias veces en los Salmos, dice. Por ejemplo, mira el hermoso pasaje del Salmo 89, que dice... Deja que los cielos alaben tus maravillas, oh Señor, tu fidelidad, en la asamblea de los santos. Porque, ¿quién en los cielos se puede comparar con el Señor? ¿Quién entre los seres celestiales es como el Señor? Los cielos son los tuyos y la tierra también es tuya. El mundo y todo lo que hay en él, tú lo fundaste. De igual manera, Dios le preguntó a Job, en 38.7, si cualquier ser humano podría afirmar haber estado en la creación, cuando las estrellas de la mañana cantaron juntas y todos los seres celestiales gritaban de alegría. Evidentemente son textos muy poéticos, pero que nos están hablando de que, sí, que hay otros seres en este universo que estaban alabando a Dios cuando toda la tierra se iba a crear. Pueden ser solo ángeles, o pueden ser también seres de otros mundos que Dios crea. ¿Son estos cielos santos, aquellos en el cielo, las estrellas del amanecer y los seres celestiales, más referencias a los ángeles? ¿O se refieren a otro tipo de vida más allá de nuestro conocimiento? Y estas no son las únicas criaturas inteligentes no humanas mencionadas en la Biblia. Está este extraño y misterioso pasaje al comienzo del Génesis, capítulo 6 que describe a los hijos de Dios tomar esposas humanas. Con ello hay una frustrante referencia oblicua a los nefilim, los héroes que eran antiguos guerreros de renombre. Ahora hace hincapié precisamente en lo que yo os decía. Mezcla una parte que es verdad con otra parte que ya está totalmente errada. La mayoría de los eruditos bíblicos sugieren que los nefilim y los hijos de Dios en Génesis pueden ser explicados como una referencia de sobra para las historias de la creación de los paganos que rodeaban el antiguo Israel, que fueron escritos por la clase de personas cuya cultura no vio a nadie, no de mi tribu, como siendo un indecible extraterrestre. Del mismo modo, las referencias a los cielos y las estrellas cantando y alabando al Señor puede ser vista simplemente por la poesía hermosa que es. Pero ya sea si uno interpreta a estas criaturas como ángeles o extraterrestres, en realidad no importa para el bien de nuestra discusión aquí. El punto es que los antiguos escritores de la Biblia, como todos los pueblos de la antigüedad, estaban perfectamente contentos con la posibilidad de que otros seres inteligentes pudieran existir. Lea eso de nuevo y entonces pregúntese. ¿El astrónomo superior del Vaticano en realidad quería utilizar la historia de los Nephilim de la Biblia como un ejemplo de la clase de hombres salvadores del espacio a los que pronto se podría recurrir en busca de la salvación? Claro, mirad la conexión que está haciendo y con toda la razón el autor de este escrito. ¿Nos está haciendo referencia a este jesuita? ¿Que vendrá alguien de fuera también para mezclarse con nosotros y hacer algo con nosotros? Esta increíble afirmación es solo superada por lo que dice a continuación, citando Juan 10, 16, que dice... Y tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Con Sogman no escribe. Tal vez no es tan descabellado a ver a la segunda persona de la Trinidad, el verbo, que estaba presente... En el principio, Juan 11 llegando a poner su vida y volverla a tomar, Juan 10, 18. No solo como el hijo del hombre, sino también como un hijo de otras razas. Mirad ya lo que está mezclando aquí, como si Jesucristo no fuera solo el personaje que es la segunda persona de la divinidad, sino como si fuera de otras razas extraterrestres. ¿Los estudiosos del Vaticano realmente creen que Jesús pudo haber sido el niño estelar de una raza alienígena? ¿Consol Magno y otros jesuitas secretamente sostienen que la Inmaculada Concepción fue en realidad un escenario de secuestro en el que María fue fecundada por un ET, un extraterrestre, dando a luz al híbrido Jesús? Claro, son conceptos que ellos mezclan, ¿eh? Y que podían ser para ellos. Que parezca usted debe prepararse para la inesperada respuesta al irse desarrollando esta serie. Todo esto parecería teología imposible si no fuera por el hecho de que otros portavoces de alto rango del Vaticano, los que rutinariamente estudian desde la base estelar, como la llaman los indios locales, en el Monte Graham, han estado diciendo lo mismo en los últimos años. ¿Os habéis dado cuenta cómo dicen los indios a ese lugar? Base estelar. Si es una base estelar, ¿qué quiere decir? Pues que allí, ¿quién aterrizaba o quién aparecía? Ya os lo podéis imaginar. ¿no? Estos incluyen al doctor, al doctor Christopher Corvalli, vicedirector del grupo de investigación del Observatorio Vaticano en el Monte Graham, hasta el año 2012. Cree que, que, que cree que nuestra imagen de Dios tendrá que cambiar si la divulgación de la vida extraterrestre pronto es revelada por los científicos, incluida la necesidad de evolucionar desde el concepto de un Dios antropocéntrico a una entidad más amplia. O sea, como si Dios fuera algo distinto a lo que hemos creído hasta ahora, que pudiese ser eso, o alguien superior de otra raza que vino y nos creó, o a saber qué, ¿no? El actual director del Observatorio Vaticano, el padre José Funes, que ha ido igual de lejos, sugiriendo que la vida extraterrestre no solo existe en el universo y que es nuestro hermano, sino que cuando se manifiesta, se confirma la verdadera fe del cristianismo y el dominio de Roma. Por tanto, se manifiesta, se confirma la fe verdadera, la fe del cristianismo y el dominio de Roma. Si tarde o temprano aparece un ser de otro mundo, dirán de que todo esto tiene conexión con ellos y a favor de ellos. Cuando el periódico Observatorio Romano, que no publica nada que el Vaticano no apruebe, le preguntó qué era aquello, me respondió... ¿Cómo podemos descartar que la vida puede haberse desarrollado en otro lugar? Así como consideramos a las criaturas terrenales como hermano y hermana, ¿por qué no hablar de un hermano extraterrestre? Seguiría siendo parte de la creación, y creyendo en la existencia de tal, no está en contradicción con la doctrina católica. Bueno, es cierto, los seres que Dios ha creado de otros mundos son en el fondo hermanos de creación, por parte de Dios. Pero otra cosa es la derivación que ellos puedan ir tomando de este asunto.